Y en otros asuntos, un grupo de voluntarios de Paraguay se dieron cita en Longmont, Colorado, con una especial misión. Ayudar en la construcción de hogares de las familias, que lo perdieron todo tras las históricas inundaciones. Iván Carrillo es quien nos tiene el reporte. Muy buenas tardes. Hoy por mí, mañana por ti. Parece ser el lema de la organización Habitat for Humanity de Paraguay, que sin importar fronteras, demuestra que la caridad y solidaridad son valores universales vinimos con 12 voluntarios para devolver de alguna manera todo lo que Estados Unidos ha hecho por Paraguay. Con esta mano de obra y con el apoyo de funcionarios de gobierno de Colorado, la organización Fue espera ayudar a las familias inundado. como la de Florina Soto, quien perdió su vivienda en las inundaciones de septiembre de 2013. Fue completamente inundado, todo se echó a perder. Eh, ya no. Pudimos ni reconstruir ni regresar porque eso se fue, pues fue un terreno que ya no es habitable. Hoy, gracias a la ayuda de los voluntarios de Habitat for Humanity, Florina puede sonreír frente a su nuevo hogar. Una satisfacción que ha hecho que dos países se unan con un propósito. Dos países tan diferentes como Estados Unidos y Paraguay, pero donde convergemos en una pasión similar, erradicar la vivienda infrahumana del mundo. Habitat for Humanity ha ayudado a mejorar las condiciones de vivienda de más de un millón de familias alrededor del mundo. Para más información de cómo apoyar esta organización o solicitar ayuda, puede ingresar a la página de internet www.habitat.com punto org. Esto es todo por mi parte. Regreso al estudio.